Señores, señoras y señoras, perdón, acabo de llegar... Al planeta 13-6 No puedo hablar muy alto porque me van a entender Aquí en este planeta, porque lo raro es que Aquí hay como que son todos iguales Que nosotros, hablan el mismo idioma El mismo abecedario, las mismas lenguas Todo igual como si fuese una cuarta dimensión Lo que aquí en este planeta hay seis sexos ¿Qué cojones me estás hablando, orden No sé bien cómo explicarlo, pero seis sexos O sea que están los nuestros Los dos nuestros, y hay cuatro más El tercero, he visto solamente un, un, Una persona que, bueno No sé cómo explicarlo, pero he visto solamente una persona con ese sexo desnudo porque estaba en, un, en, un, en una especie de gimnasio donde todo el mundo se ponía a ducharse y no había diferencias de sexos no, ninguno estaba arriba de ninguno y todo el mundo se duchaba con todo el mundo y vi a uno que me explicaron qué sexo es y no me acuerdo cómo se llamaba pero sé que en la parte donde nosotros tenemos algo no había absolutamente nada es como si tú sabes una Barbie igual una especie de colina como si fuese una montaña allá abajo y más nada, ni ano ah, ni nada, olvídate de eso, no hay ano ahí Me dicen que sacan todo lo que tiene que botar el, el cuerpo, lo sacan por lo, el sudor, por los llantos, por cuando les duele algo sac, Sacan como un líquido amarillo como del brazo, del antebrazo, este izquierdo, solamente el izquierdo, es muy raro Sacan como un líquido amarillo, como si fuese un sudor, pero más, más grueso más, se, no sé, muy raro Se abren los poros Me explicó eso No lo vi todavía No sé cómo explicarlo Pero eso Que no tienen Aparato reproductor Que solamente se reproducen Solamente con un beso Que ellos tienen todo igual que nosotros Lo único que no tienen es Un ano y un pene O una vagina Es que Le acabo de preguntar A cómo se llamaba el sexo este De que estoy hablando El tercer sexo ¿Cómo Vamos a llamarlo así? Acabo de preguntarle a una persona Y me dice que se llama Glex Glex G-L-E-X En español No sé Nosotros otros otros Pero yo estoy ahora mismo En una región donde donde se habla español o castellano Y eso, voy a averiguar un poco más Sobre los otros sexos y las otras cosas Pero es muy extraño, es muy extraño Parece que Al final le pregunté porque no estoy muy seguro Si era solamente un beso eh, Pero sí, es solamente por la saliva Que se reproduce y no tienen Ningún estímulo, o sea que No, no necesitan ningún, no tienen el efecto Plus ¿Cómo Se llama la mierda de esa cuando quieres hacer lívido, ¿no? La cosa esa que tienen los seres humanos que necesita reproducirse. No lo tienen para nada. O sea que no, tienen, no saben lo que es el orgasmo y todas esas cosas. Es muy raro. Bueno, yo me voy informando, ¿eh? De los, de los, del cuarto, del quinto y del sexto sexo y, y te voy diciendo. Así que cuídate mucho, ¿eh? Ten cuidado que aquí las cosas están muy extrañas por ahora, por este planeta. Eh, nos vemos. Me voy a volver un poco loco porque ya no tengo. Bueno, son un poco como los seres humanos, pero ¿seis sexos? ¿Qué cojones estamos viviendo? Un beso, cuídate.